bueno saludos soy Israel Banquera. en esta hora les quiero mostrar la opción para ocultar los programas de desinstalar un programa valga la redundancia eh, nos vamos a configuración panel de control y aquí a ah, otra cosa en windows 8 encontramos panel de control por aquí en windows 10 o oh, oh, oh, windows 7 damos clic aquí y panel de control en ejecutar o oh, en configuración les aparece por el lado de acá lado izquierdo y ya una vez aquí si les aparece así damos clic aquí categoría y les saldrá más fácil así mejor visualización y luego desinstalar programas miren aquí están todos los programas y lo que quiere eh, Stefan es que se oculte un programa. A la verdad está pidiendo cómo hacer para ocultar un programa, pero no sé cómo ocultar un programa en específico, solo sé ocultar, ocultarlo todos a la vez. Entonces, ¿cómo hacemos? En la descripción del video les dejo esta, les dejo este serial. Le dan clic derecho, lo copian. Una vez que lo copien. Se vienen a ejecutar, lo buscan. Ejecutar, eh, una vez abra, pegan en la sigla que les dejé en la descripción del video. Una vez la peguen aquí, le dan a aceptar. Ejecutar en Windows 7 aparece por este lado de acá en buscar y en Windows 10 es lo mismo. En Windows 8 solo dan clic derecho aquí y ejecutar. Bueno, una vez aquí que se abra esta ventana. Eh, damos clic aquí en plantillas administrativas. Ojo, plantilla administrativa, pero la que está acá abajo, porque la que aparece acá arriba es para otras cosas. Entonces, damos clic aquí en plantilla administrativa. Luego le saldrá panel de control acá. O si le dan dos veces aquí, sale panel de control acá. Dan un clic en panel de control y se les va a desplegar la lista acá. Es lo mismo, pero háganlo como mejor les convenga. Una vez den clic en paneles de control, les va a salir programas. Voy a retroceder para que no se vayan a rear ahí. Plantillas, luego panel de control, luego programas. Y luego sale la opción aquí ocultar la página, programas y características. Dan doble clic, luego habilitan luego dan clic en aplicar luego clic en aceptar y cierran aquí una, una cosa en mi computador por lo general siempre eh, las configuraciones tienen efecto al instante a veces eh, no tienen y en otros computadores deben reiniciarlo en mi caso creo que ya eh, obtuve efecto Damos en clientes desinstalar un programa y no aparecen. En el caso de ustedes, si no les funciona al instante, deben reiniciar el computador para que la configuración pueda adquirir efecto. Y miren que los programas se desaparecieron. No están. Pero a la verdad no sé cómo desinstalar, cómo ocultar un programa en específico. Pero sí sé hacerlo, ocultarlo todos al mismo tiempo mire que ya no están nadie puede desinstalarme un programa de aquí ya si ustedes le meten clave al computador como administradores en el apartado de administradores y supongamos que alguien sabe hacer lo que ustedes hicieron si él no tiene esa clave no puede ingresar acá a este a esta ventana que tenemos aquí a la que nosotros pudimos ingresar para modificar eso entonces de ese modo se ocultan los programas y nadie puede desinstalarlos bueno, espero que la pasen bien que la disfruten y que que disfruten el tuto y que en caso de que tengan problemas con algún un programa o cosas semejantes me pueden comentar y yo veré en el, si puedo ayudarles al instante chao que la pasen bien